bienvenidos hoy hablaremos de un tema álgido y difícil pero como es de muy frecuente eh, ocurrencia dentro de nuestro entorno laboral es importante que alguien lo conserve lo converse y lo indique eh, para nuestro futuro profesional con ello eh, quiero hacer referencia sobre cómo evitar el acoso sexual cuando estamos realizando nuestra red de contactos eh, es importante mencionar que el acoso sexual es un fenómeno frecuente en la construcción de redes de contacto profesional y afecta a todos los géneros y orientaciones sexuales. Básicamente se da eh, en muchas ocasiones porque las personas confunden la simpatía o la amabilidad con otro tipo de intereses, generalmente sexuales, o también debido a que... Por diferentes circunstancias, nos hemos expuestos a eh, tratar con una persona que posee unas tendencias o un comportamiento donde asocia su posición de autoridad, tal vez social, profesional o económica, con eh, digamos la autoridad para abusar de las personas. Entonces, digamos que estas personas realizan este tipo de acciones, este acoso sexual, eh, no porque sean pobrecitos, o porque tengan traumas de la infancia, o porque hayan sufrido algo similar y repiten este proceso. Eh, en general, es porque ellos sienten que tienen el derecho y la superioridad con respecto a sus víctimas, que se deben y se pueden aprovechar de ellas, que las consideran trofeos, y eh, en general, eh, digamos que buscan eh, intimidar y aprovecharse de estas víctimas, ¿cierto? Eh, digamos, ¿cuáles son las fases usuales de este acoso sexual? Inicialmente hay una etapa de acecho, ¿sí? de identificación de la víctima, de reconocer sus patrones, de obtener información personal sobre ella, luego empieza una fase de, eh, digamos, eh, probar cuáles son sus tipos de reacciones, de ir eh, manipulándola, envolviéndola, de acuerdo a sus debilidades eh, emocionales, sociales o económicas, luego entra en una fase de, de ataque directo o de chantaje, para obtener, eh, digamos, ese acceso sexual y finalmente termina con una fase de ocultamiento en la cual eh, se oculta a la víctima, se les acredita y se le desconoce para evitar que, eh, digamos, la víctima pueda llegar a revelar lo que ha sucedido en el ámbito profesional o familiar de esta persona, eh, del acosador sexual y por lo tanto eh, quitarle, su reconocimiento. Entonces, es importante destacar que el acosador sexual, sea hombre o mujer, usualmente afecta a las personas muy atractivas físicamente, pero además no solo piensa en el atractivo, sino en ciertos rasgos de la personalidad que las hacen más vulnerables a este tipo de manipulación o de ataques, como lo son las personas extremadamente tímidas. Que no saben reaccionar ante una figura de autoridad, es decir, que usa su poder social, económico, profesional para eh, aprovecharse de las personas. Y eh, digamos que esto lo percibe el acosador sexual, lo sondea, digamos, en las fases iniciales. Y cuando encuentra a alguien vulnerable con perfil de víctima, pues procederá a atacar. Sí. Eh, es importante reconocer que el acosador o acosadora se reconoce a Laura. Entonces, eh, digamos, es evidente en sus patrones de comportamiento, inclusive a nivel social y público, eh, la forma despectiva en la cual se dirige a las personas que ellos consideran en una situación socioeconómica o profesional inferior y que frecuentemente la sexualiza, haciendo referencia a a su cuerpo, a su comportamiento, burlarse, chistes verdes, eh, com comentarios sexistas, etcétera, son muy característicos de su comportamiento porque claramente considera a las víctimas como seres inferiores a él y a su entorno social. Por lo tanto, si ustedes identifican en los momentos iniciales de un contacto profesional una persona de este tipo, evítenla. Evítanla y eh, evitar es como lo mejor que podemos hacer para evitar estar en una situación de incómoda o problemática a futuro. Es importante resaltar que contrario a lo que dice un acosador sexual, ellos no te van a ayudar de ninguna forma a avanzar en tu vida laboral, ya que a ellos no les interesa que nadie en su ámbito profesional y familiar se entere de las cosas que hacen con las personas. Por lo tanto, eh, generalmente se aprovechan de alguien con manipulaciones, con mentiras, pero cuando consiguen sus obras sexuales, a las buenas o a las malas, eh, generalmente no las ayudan de ninguna forma profesional o les consiguen un trabajo, una oportunidad que está bastante... Abajo de sus expectativas o su nivel de formación eh, eh, profesional o educativo Y eh, obviamente para seguir manipulando a esta persona con futuras ofertas o futuras ayudas que nunca van a llegar Porque obviamente ellos no quieren que nadie se entere de lo que ellos hacen Entonces, ¿cómo podemos evitar encontrarnos en una situación de riesgo ante un posible acusador sexual? Como les decía, ellos hacen unas fases previas antes de abordar sexualmente a una persona y por eso es importante aprender a distinguirlas para no entrar en su dinámica. Lo primero que ellos intentan hacer es el contacto físico forzado, o sea, ellos te están hablando y te tocan Innecesariamente, probablemente eh, van a tratar de tocarte el cuerpo a ver qué tipo de reacción tú tienes. Si es si tú reaccionas con miedo, con vergüenza, te sientes incómodo pero no lo dices o lo ocultas o te ríes, eso lo van a interpretar como una señal para avanzar a la siguiente fase del acoso. Entonces el acosador ha pasado a esta etapa va a tratar de hacerte invitaciones fuera del contexto laboral preferiblemente a lugares donde hay consumo de alcohol o de drogas para facilitar eh, digamos el doblegar cualquier filtro moral o social que puedas tener entonces lo mejor que puedes hacer en una situación de estas es de plano rechazar ese tipo de invitaciones si te dicen no te preocupes van a ir otras personas, van a ir mis colegas van a ir mis, mis compañeros de trabajo, eh, aún así di que no de una forma diplomática y evita esta situación. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el acosador no trabaja solo, puede tener como cómplices dentro de su grupo laboral eh, los cuales pueden utilizar la presión social para inducir esta cercanía con el acosador en un entorno de consumo de alcohol o de drogas y eso hace que, eh, por ejemplo, induzcan a la víctima a consumir mucho más alcohol y más rápido y cuando la ven ya afectada en su juicio por las sustancias psicoactivas entonces crean una oportunidad de ir a de llevarla a la casa, llevarla al hotel y eh, digamos manipulan toda la situación para que se dé un abuso sexual. Entonces, lo mejor que se puede hacer ante una situación de estas es rechazar ese tipo de invitaciones. Si consideras que ir con amigos tuyos puede ser un, un respaldo, no siempre ocurre, ya que, por ejemplo, tus amigos también se pueden dejar influenciar por las circunstancias o simplemente dejarte en solo. Entonces, eh, digamos que ese no es un motivo para estar confiado. Si ves que hay algún indicio de que esta persona puede ser sospechosa o su entorno directo, es mejor evitarlo. Lo otro, eh, en la oficina o en el trabajo de campo, eh, debes evitar quedarte a solas con este tipo de personas. Entonces, cuando ellos ya han intentado hacer algún tipo de acercamiento eh, contigo, lo mejor es evitar este tipo de oportunidades, entonces siempre que exista un, una actividad de trabajo debes estar acompañado por el resto de personas, las esperas o eh, evitas cualquier situación en la que el, la persona, el acosador eh, pueda intentar sobrepasarse o eh, violentarte de alguna manera. Y lo otro que es muy importante que uno nunca lo analiza es no dar información sobre dónde vive o dónde se aloja, por ejemplo en un evento académico, eh, ni de la situación familiar o económica que uno tiene. Entonces acuérdense que el acosador busca personas que sean vulnerables, manejables, entonces alguien que está solo pasa por una situación económica difícil, que ha pasado por conflictos amorosos o familiares, que está en una situación desesperada, eh, puede ser más presa fácil que alguien que tiene un núcleo familiar fuerte, que de pronto está en una situación económica mejor, o que tiene una autoestima alta y que tiene una buena capacidad para enfrentarse a cualquier amenaza y defender su posición y hacerse respetar. Entonces es importante mantener esa información personal en el ámbito estrictamente personal y no en estarla divulgando a las personas de ese entorno, sobre todo aquellas que tengan perfil de acosadores sexuales. Aunque existen algunos casos donde esas personas te acechan a través de redes sociales, averiguan con tus contactos cercanos ese tipo de información, eh, siempre que sea posible trata de que nadie disponga de, de esas minucias de tu vida personal ante eh, cualquier circunstancia. Y lo otro, ante una situación de ataque directo, o sea, donde hay un avance físico, sexual, bajo cualquier circunstancia lo que se debe hacer es manifestar el rechazo de forma física y verbal, de manera evidente, pedir ayuda, gritar y huir del lugar y denunciar la situación. O sea, digamos que el manto de protección de un acosador sexual es el silencio. Entonces, eh, esta persona siempre tratará de manipular a la víctima para decirle que fue su culpa o que... Eh, digamos que debe quedarse callada porque si no le va a destruir su vida profesional, etc. Entonces eh, lo mejor que se debe hacer es denunciar, denunciar ante la empresa, denunciar ante el evento académico, denunciar en todos los ámbitos que sea posible para que este tipo de circunstancias no se vuelvan a repetir y además, eh, digamos que quede evidente la clase de persona a la que está haciendo este acoso sexual. Recuerda siempre que lo, la mejor manera de evitar este tipo de circunstancias es cuidarte y eh, alimentarte y crecer como persona para no exponerte como una víctima a este tipo de individuos. Cuídate mucho, espero que esta charla haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.